de las rosas más bellas del rosal una de ellas para mí es diferente porque soy de sus entrañas solo un tallo con la forma y el color tan diferente mas por dentro de ese tallo corre sangre que la herencia que me diste al desprenderme madre madre fuiste tú quien hiciste posible mi existencia quien nueve meses me cargaste en tu vientre cual máquina divina formando mi estructura hilando cual araña concentrada en su labor, el cincuenta de este poeta cantor, porque el otro 50% lo estuvo hilando Dios, y ambas en el momento exacto, sin ninguna cobardía, tú como guerrera, luchando por tu vida, yo como aprendiz, luchando por la mía, con tu sangre me arrullaste, antes de mirar, la luz del día y fueron tus pechos en mi boca el primer alimento, pues sabiamente el universo, como mujer y madre, te preparó para ello. Sí, yo soy, tu hija, la primera, aquella que trajiste al mundo, producto de un amor de primavera, de esos amores que nunca pasan porque dejan huella, que son tan ardientes como el sol y tan fríos como la luna, para ser más exacta, el mundo le llama aventura, y no te reclamo nada, porque orgullo siento de quien soy, porque ahora sé que lo quilabas también era parte de él, de aquel bohemio que dejó en mis venas las memorias de sus noches buenas, de aquel sembrador de sueños, que a tus oídos susurró promesas, que quizás alguna tarde te cantó alguna canción de amor, prometiéndote con su destreza un mundo lleno de grandezas, de aquel hombre que guardó el secreto del fruto de su pasión. Seguro que como madre me darías tu amor. Así me lo dijo el día que lo confronté. Y al mirar sus ojos, ¿sabes qué? Ahí mismo lo perdoné. Miré en su mirada mi mirada, y pude leer su alma, un alma de trovador. Sí, ¿cómo no conocerla? Si era casi la misma que tengo yo. Él partió de este mundo sin saber la verdad que ambos habían sido escogidos para ser los padres de la diversidad, esa diversidad que se marcó en mi existencia y por la cual he tenido tantas luchas que enfrentar. Y una de las peores luchas es tu incomprensión, mamá. Si miraras más allá de la supuesta perfección, te darías cuenta que la verdad de la razón solamente la sabe Dios, porque no hay humano que pueda describir lo que otro humano llega a sentir y vivir bajo las sombras para hacerte a ti feliz, eso sería mentirle al mundo, casi como dejar de existir. Sí, yo soy, tu hija, la primera, aquella que temblando la tiraste al vacío, cual leproso entre las calles del olvido, sin percatarte que aún tenía corazón de niño. De un niño sensible como el cristal, que no podía entender el desprecio, y mucho menos la discriminación, pues su cabeza estaba llena de inspiración, de esa inspiración divina, que no ensucia ni margina las leyes de la creación, de un niño lleno de musas, acompañando su soledad, que muchas veces gritó escondidas, ¿A dónde? ¿A dónde está mi mamá? ¿A dónde? ¿A dónde está mi mamá? ¿A dónde? ¿A dónde está mi mamá? Con los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra, se miró en el espejo de su realidad, femenina por fuera, masculina por dentro, y en mitad de ese tormento seguía dando gracias a Dios de no haber muerto. Cuánta ignorancia existe en el corazón de aquellos padres que esperan de sus hijos la perfección sin darse cuenta que su misma imperfección va navegando de vena en vena y de generación en generación como preservación de la especie que está muy lejos de llamarse maldición. Sí, yo soy tu hija, la primera, aquella que hoy frente al mundo te da el perdón por tantos años de soledad y dolor, porque no quiere cometer como tú el mismo error de que las apariencias sociales le maten el corazón ni mucho menos por quedar bien con ninguna religión, te quita el lugar de madre que te dio el Creador. Quizás no fui la perfecta, como mi hermana menor, que te llenó de nietos y vanidad a su alrededor, pero eso sí, yo soy quien te escribió los versos que nadie más te escribió, y con su guitarra de lejos te los cantó. Y para serte más sincera, ya no me importa lo que pasó, las cicatrices están, y no lo voy a negar, que de vez en cuando quieren volver a sangrar. Es entonces cuando me entra el valor y el orgullo de poder gritar, Señor, soy tu creación, soy parte de tu mundo, de tu espacio, de tu tiempo, soy la tonalidad que me quisiste dar, soy noche y soy día, y en mitad de ambos la melodía que lleva el compás de la diversidad. Madre mía.